¿Qué tal amigos? Yo soy Cristian, teclista de Tróquer, y les voy a pasar un tip para comenzar a improvisar. Y una buena manera de hacerlo es comenzando por las escalas de blues o pentatónicas, que esta se conforma utilizando el primero, segundo, tercero, quinto y sexto grado de una escala mayor, y agregándole el semitono que hay entre el segundo y el tercer grado. En este caso sería... Y para darle un sentido más bluesero, vamos a tocar la misma escala pentatónica pero la que le corresponde a una tonalidad de un tono y medio arriba de lo que se está tocando. Por ejemplo, ahorita que estamos en Do, vamos a utilizar la escala de Mi bemol. Tomándolo como primer grado, Mi bemol, segundo, tercero, quinto y sexto. Utilizando el semitono que está entre segundo y tercero. Y después las podemos combinar y bueno pues hay un montón de más escalas que se pueden combinar con estas dos pero pues creo que es un buen comienzo para practicar mucho al final te vas a dar cuenta que puedes improvisar sobre todas las notas Gracias amigos, chao.